Sí, sí. Bueno, buenos días. Vamos al, a, la, a la penúltima jornada de esta semana intensa. Hoy le hemos dado pues una vertiente más artística. Entonces, por la mañana tenemos eh, la exposición de, de, de Salvador Fidras que nos va a hablar de lo que es educar en el arte. Luego, a continuación, tenemos a una actriz, cuentacuentos, que nos va a, a dar las claves para... Eh, introducir para saber contar cuentos y para desarrollar la imaginación en, en, con los niños y con las niñas y finalmente pues tenemos también el referente de la editorial calandraca que yo lo digo siempre creo que hay un antes un pre calandraca y un post calandraca eh, en cuanto a, a literatura infantil en, en las escuelas bueno pues paso a presentaros a, a salvador Cidras os decíamos estos días que, no sé si es porque mi hermana y yo somos dos, siempre buscamos packs de, packs de, de dos. Ellos también son un pack. Vicente no, está, no pudo acompañarnos en, en este momento, pero, y entonces, eh, eh, contamos con Salvador. Eh, nosotros, hace unos años que, que empatamos y congeniamos porque tenemos unas concepciones similares sobre lo que es eh, la educación artística eh, en la infancia. Cuando menos coincidimos, porque ellos tienen un conocimiento mucho más elevado y superior al nuestro, porque indudablemente ya de partida son artistas, algo que mi hermana y yo no, no somos. Somos admiradoras, usuarias, pero no tenemos esa, esa formación, ni esa vocación, ni ese talento artístico que, que tienen ellos. Pero cuando menos coincidimos en algo, que ya os apuntábamos el primer día. Para educar en el arte no se trata ni de reproducir obras de artistas, que no quiere decir que no tengamos un referente artístico eh, a la hora de realizar nuestras tareas, pero no es copiar los cuadros de Van Gogh con macarrones, a ver si nos entendemos. No es vestir a los niños, el estilo de los pintores románticos y no es eh, llevarlo al terreno de lo cognitivo, ¿De qué color se pintaba el pelo la mamá de Andy Warhol? Pues mira, eso no es educación artística por muy Andy Warhol que sea. Estas cosas que os parecen ridículas, pues si lo has cuento, no me las he inventado, que no tengo capacidad para nada. Es así. Entonces, lo que os decía, una suerte poder contar con, con Salvador, que nos viene a exponer el trabajo que han realizado ellos dos. Eh, ellos dos de formación artista, que, artística que han eh, en la actualidad desempeñan eh, docen e imparten docencia en la facultad de formación de profesorado de, de Lugo yo creo que son unos af afortunados los estudiantes de magisterio de, de Lugo por poder contar con ellos, por poder contar con los espacios y con la documentación de los procesos y luego además tenemos la suerte profesorado, de que siempre se ofrecen a colaborar con centros educativos dando como un asesoramiento, un acompañamiento sin ir más lejos. Hace cinco minutos mi hermana ya los estaba captando para el <risa> próximo curso para dar ese eh, digamos asesoramiento artístico cuando tienes en mente hacer una transformación cambio en, en tu centro. Y ya sin más ah bueno, os quería decir porque ellos no lo van a decir los, los di, os lo digo yo porque lo llevan con mucha humildad. Que sepáis que han expuesto en Francia, en Milán, en el Reina Sofía, en, en la Fundación Serralios, y Pero ellos, como lo llevan con humildad y dicen, bueno, es que no es fácil y tenemos que trabajar mucho. Claro, nos lo imaginamos. O sea, eso ya nos lo imaginamos, que no es algo que caiga del cielo. Pero ya os lo cuento yo. Y luego tienen dos obras referentes para, para el profesorado. Una de ellas ha sido a, merecedora del premio Marta Mata 2020, que os iremos escribiendo. Y su blog, Escola Imaginada, es un punto de, de, de, de, de consulta de todas aquellas personas que tenemos unas inquietudes artísticas y un interés por saber cómo, cómo, llevarlo, cómo llevarlo al aula con, con nuestro alumnado. Sin más, os dejo con, con Salvador. Y... Bueno, gracias Ángeles, Isabel, por contar con, con nosotros, el, ya ves el cariño que se desprende, esperemos que esa expectativa, pues como se cumpla, pues si no, no me lo decís y se lo transmito. a Vicente. Bueno, pues eh, un poco por situarnos, son ya, bien Vicente, veinti y algo años, eh, yo 14 que llegamos a... A la educación sin buscarla, bueno, casualidades de la vida que ahora no, no vienen un poco a, a. Pero aterrizamos, digamos, los dos en la facultad de formación de profesorado de Lugo sin saber muy bien, éramos los de plástica. Eh, deciros que algunos de nuestros compañeros hoy, hoy en día nos dicen: ah, vosotros sois los que hacéis manualidades y los que <risa> hacéis. Eh, y un poco. Esa cuestión de, de, de, de posicionar de, de, de que comenta eh, Ángeles de las publicaciones, digamos que buscan, eh, digamos, eh, dar importancia que no a nosotros, sino al medio, a, a, a, al arte, en, en, en la sociedad y en, y en la educación. ¿Vale? Porque todavía, incluso en el ámbito de la univers universidad, hay muchas carencias y muchos prejuicios alrededor del arte. De la... Entonces vamos a hacer como un pequeño viaje que empieza pues en el inicio, cuando llegamos a, en contacto a, con la educación y lo que estamos llevando a cabo ahora en nuestra investigación, que como dice eh, eh, Ángeles, es un ofrecimiento, pero también es la necesidad de esa investigación y de tener contacto con los niños, porque ese desvinculación de las jerarquías y las, los veis vosotros entre infantil y primaria primaria con secundaria, con secundaria con la universidad, nosotros entendíamos que teníamos que bajar, digamos al terreno de, de juego, del terreno de, donde se, se vivencia con, con la infancia ah, Bueno, pues eh, espero no, no hacer cambios como bruscos y eh, esa cronología marcarla para que la entendáis Entonces, un poco eh, la idea el, ese viaje se va a iniciar a través de, de nuestra idea que es educar a través del arte y presentar la idea que nosotros manejamos en cuanto a ese concepto de talleres creativos que aquí eh, eh, pone para la infancia, pero ahora nosotros cambiamos eh, con la infancia. Entonces, una de las, eh, el, el primer bloque, digamos que es nuestro eh, encuentro con alumnado, alumnado de, de 20, 21 años que lleva a la facultad, y nosotros comenzamos pues, a detectar eh, cuestiones que nos llaman la atención, que dábamos. Por supuesto, es por una, nuestra trayectoria y nuestro ámbito, digamos, de trabajo en el estudio activo. Es importante señalar eso porque no es que seamos artistas y una formación de artistas. Tenemos por ahora, ¿no? es algo que, que fluctúa, pues presencia en, en proyectos expositivos, en, en, en realización, digamos, de proyectos artísticos que conlleva estar en el estudio y trabajar en procesos eh, reales. Entonces, esta idea de, del arte, nosotros la entendemos como una fractura de lo cotidiano, nosotros, eh, si nos eh, buscáramos una definición de arte, la entenderíamos como esa forma de ver las cosas desde diferentes eh, puntos de, de vista, eh, y son las herramientas que para nosotros permiten pues, la creación. ¿Sí? Eh, qué ocurre cuando llegamos a, a, a la escuela que nosotros entendemos que la educación tiene que tener o ser o, o, o el fundamento ha de ser también entender la vida eh, la sociedad donde vivimos con esas esquinas las fracturas que nos hacen cuestionar las cosas reinventar eh, hacernos preguntas desde otras perspectivas eh, es esa manera de cuestionar el mundo a partir de una reflexión personal y que muchas veces, o en la mayoría de los casos, nosotros veíamos que de entrada significaba para nuestros alumnos enfrentarse pues, a las convenciones, a lo aprendido previamente, etcétera, etcétera. Y esas aristas a veces pues, hacen daño porque nos eh, exponen a nosotros mismos, pero también a los demás. Por otro lado, también la, esta idea de conjugar arte-educación y tiene que ver con el concepto de identidad perso personal, de ayudarnos también a construir nuestra identidad personal para hacernos eh, sujetos en lo, en lo colectivo y la, en la sociedad. Eh, nos gusta, o, o, o al final toda eh, eh, la formación, este caminar en, en, en, en la educación, nos hizo pues, empezar a conocernos. no conocíamos pues, a Rayo Emilia, nos conocíamos a Bruno Munagi, nos conocíamos a Freinet, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros digamos eh, vamos eh, buscando forma o, o palabra es en cuanto a que poco a poco íbamos descubriendo referentes donde nos reconocíamos. Y esa idea de, de reconocernos como atelieristas, de, de ese, eh, el, el concepto, esa frase que tiene eh, Rey Emilia, de que el atelierista es aquella persona que se acerca y, y convive como, con las maestras, pero también es como esa piedra en el zapato, es la persona que... Eh, Molesta, la frase no es molestar, es eh, fastidiar a la maestra. Precisamente ese molestar con educación y respeto, que es el que te hace fracturar las convenciones, lo que estás acostumbrado, y hacerlo todo ver desde otra perspectiva, ver que hay otras posibilidades. Entonces, en cierto modo, nuestro alumnado cuando llega al aula, acostumbrados a tomar apuntes, a sentarse de forma jerarquizada, como aquí, todos en hilera, etcétera, etcétera, cambia esa perspectiva porque nosotros comenzamos a hacer ver las cosas desde otra perspectiva y muchas veces pues, se sienten molestos, pero normalmente todo funciona o, o las, las pautas, las actividades que hacemos funcionan de la verdad. Para comenzar, nosotros Dejamos muy claro que en principio los niños o los alumnos llegan con muchísima ilusión, vamos a hacer manualidades, vamos a utilizar medios para expresar nuestras emociones y nuestra eh, sensibilidad, eh, vamos a hacer, muchos creen que van a hacer pues, diseñar fichas y bueno, y la disilusión para unos y para otros la esperanza es que decimos que no vamos a hacer nada de eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en cierto modo su idea del arte, cuando llegan al aula, es continuar. es decir, algo que se hace y que vemos que se utiliza en, en el aula, es llevar al artista a las aulas para que los alumnos copien sus obras. Estamos viendo el ejemplo de una ficha basada en la obra de, de Mondrian, de la de, de asociación... La eh, abstract, una abstracción de, que hace de, de la observación, eh, y lo que convive o, o lleva a cabo el niño es simplemente colocar en un cuadradito eh, la, los gómez o los papelitos, le da igual que sea una cuadrícula o un crucigrama, que sea la base de una obra de Mondrian, Él no está, eh, el niño no está entendiendo que le hablan de Mondrian o que soporte... Sea ese. Valida en cierto modo al maestro que está utilizando el arte en el aula para trasladar esos conocimientos. En cambio, nuestra idea, lo que, les comentamos, lo que comentamos a los alumnos, es que nosotros lo que vamos a incorporar son procesos creativos propios de las artes. Incluso les decimos que nosotros con los niños no vamos a hacer arte, porque la concepción del arte para el adulto pues, implica tener una galería, tener uno, un estudio o no, para trabajar, etcétera, etcétera, y al niño y al maestro lo liberamos de esa, digamos, peso del que tenemos que hacer arte. ¿sí? Lo mismo que no trabajamos eh, para convertir en, en grandes oradores o trabajamos la escritura y, y decimos que son escritores. Pues un poco, desde esa perspectiva, pues aligeramos la presión y hablamos de procesos creativos, de experiencias estéticas. Que son propias de las artes. Eh, decía, en, en el caso de, de y, y me sirve para hilar, la abstracción geométrica que lleva a cabo Mondrian lleva, digamos, en el tiempo una investigación muy ardua. Digamos que Mondrian comenzó a dibujar un manzano en su patio, al principio realista, después empezó a analizar las formas y llega. A esta abstracción geométrica a lo largo de mucho tiempo. Aquí estamos reduciendo toda esa investigación a una anécdota. ¿sí? Lo mismo que comentaba Ángel, pues ahora niños que trabajan con eh, Andy Guato, pues resulta que te asomas al habla y están los niños con la peluca rubia de Andy Guato. Para mí eso me parece un, una burla, un, un, no sé, no tiene eh, ningún sentido. Eh, no sé, entendemos. Lo que. No, no implica que no, eh, el llevar a algunos eh, perdón, eh, artistas a hablar, no, eh, significa que nosotros como maestros tendremos que conocer y tener un muy profundo conocimiento de artistas, arquitectos, escritores, no sé, cineastas, etcétera, etcétera. Ese bagaje, esa diversidad en los referentes. van a ser los que enriquezcan los procesos creativos propios de las artes entonces eh, ese caminar, ese inicio de las actividades ese eh, digamos detectar las problemáticas las iniciamos en la, en la facultad de formación de, de, de profesorado a través de, de la idea de aprender haciendo con propuestas que funcionan en cierto modo como casi una máquina de la verdad el alumno evitar, que yo, bueno, no, no, no es usual, pero eh, eh, dice, sí, yo eh, en mi en, en en, en historia de, de vida, en, en, en el habla hice muchas actividades, muchas manualidades, tengo un don artístico. Bueno, eh, bien, eh, pero no concibe con la, estas cuestiones de... de del proceso, la creatividad, la las más tienen que evitar. Eh, entonces, vamos a hacer como en cierto modo ese viaje sobre las actividades hechas con el alumnado. Para empezar, ellos no entienden o no es muy difícil interiorizar el concepto de proceso. Lo niegan en el momento en que me preguntan: eh, Pues ya acabé, o cuántas eh, producciones tengo que hacer. Y yo le reboto la pregunta: Pero es que estamos negando la naturaleza de procesos y ya estás anulando y ya están buscando un re, eh, resultado final cuando te estás perdiendo toda la investigación previa generando hipótesis, errando eh, no sé, investigando compartiendo, etcétera, etcétera. entonces eh, la gran eh, dificultad uno de los grandes eh, términos eh, que incidimos es eh, el de creatividad, una idea, una palabra que se utiliza en la escuela y que el alumnado, pues eh, enseguida se apropia de forma que sirve de capa desastre para ser, pues somos eh, creativos, hacemos cosas pues muy diversas, utilizamos el arte, etcétera, etcétera, desde esa perspectiva de capacidad de resolver un problema de forma diferente a lo tanto, el pensamiento divergente, pero lo que nos encontramos, nosotros siempre buscamos el opuesto, es que esa pretendida creatividad se transforma en lo que vivenció el alumno en la escuela, que son las convenciones, los esquematismos, el prediseño. Y esta máquina de la verdad se muestra en una actividad muy eh, simple que proponemos el primer día, que es el análisis de un material, el papel, le ofrecemos un folio en blanco y durante un tiempo le pedimos que nos ofrezca a los demás algo que a través de esa manipulación pues muestre eso a los demás. Y este es año tras año tras año, el anterior cuatrimestre, en marzo, es el resultado, que es aquí, dado... Sí, Como botón de izquierdo y el derecho. Y un poco os pregunto, hay una clasificación, yo hago dos grupos, ahí figuran 30 personas, pero nosotros la ratio de alumnados es de 110 en este año. Y la proporción, pues multiplicarla esta por cuatro y esa se mantiene así. Entonces, un poco, estábamos hablando de creatividad y convención, si le pondremos nombre a estas dos fotografías, ¿cuáles serían? La de la izquierda, convención, de la convención y la de la derecha, creatividad o exploración o a, digamos que cumple esa perspectiva que se pedía de la manipulación y ese proceso de descubrimiento, de búsqueda en cuanto a lo que aporta un papel. Bien. Eh, claro, preguntamos, ¿por qué se da también la convención? ¿Qué, qué, qué creéis que, que responde el alumno cuando decimos, bueno, ¿por qué creéis que es más mayoritario este grupo que el otro? Porque a Básicamente porque ellos se sitúan y dicen, claro, nosotros en la escuela lo que se nos pide es, en cierto modo, reproducir y llegar a un modelo dado. Otra de las preguntas que me parece muy interesante y ellos reflexionan sobre esta cuestión, que le preguntamos: ¿y de estas dos, cuál os resultaría más fácil de evaluar? ¿Por qué? Pues porque al final es el funcionamiento de la escuela. Tienes un resultado final, unos pasos que aprendes de forma, digamos, que no, no podrías, digamos, llegar a esto en cinco minutos sin conocer esa ejecución, ¿vale? Hay un aprendizaje. Entonces ellos se reconocen, claro, pues habría esa necesidad de ver quién llega, quién no llega, quién se queda en el medio, quién necesita el, el, el repetir, etcétera, etcétera. Frente a otras estrategias, otras cuestiones que se nos escapan porque no tenemos digamos, el eh, dar nombre o la formación para valorarlas en su riqueza expresiva, en la aportación en cuanto a resolución de problemas, esa mirada a lo que me ofrece ese, ese objeto. La esperanza es, bueno, hemos llegado a la esperanza, esto todo, digamos que lo resumimos, ahí ello le damos esa, ese vínculo de, de visualizarlo. En palabras, con un sistema que reproduce, por lo tanto, plantea un único resultado, llegar al barquito, que sea correcto o incorrecto, que está dirigido porque establece unas pautas para llegar a él. Es una manualidad que, que no conecta el conocimiento más que repetir algo automáticamente y hacerlo con la mano. Genera una uniformidad y son... Formas significativas para aquella persona que te ofrece ese modelo. Para los niños o para el destinatario no es significativo porque no está aportando nada propio. En definitiva, la ficha. Y el modelo productivo, nosotros ahora tratamos de una cuestión también de, de, de estos tiempos que corren de la competitividad, de lo, de lo productivo en cuanto a lo económico. Cambiamos el modelo de la palabra productivo por creativo, que implica... Ese concepto que cuesta tanto incorporar en nuestras dinámicas que es la idea del proceso, que incluye plantear hipótesis, tener curiosidad, probar, cerrar, documentarme, investigar, hacer, descubrir, observar la diversidad en las producciones, el analizar qué es lo que hago desde una perspectiva del tiempo. Y todas esas cuestiones van a ser formas significativas para la persona que lo evidenció eh, frente a la que es eh, significativa para, para, para el docente. Para... Y todo conlleva una, eh, digamos, dinámica de proceso-experiencia, proceso-experiencia, lo que es un resultado, dicho resultado. ¿Mm? Bueno, que decía lo de la esperanza, quería, quería adelantarme para la, para la esperanza. Desde esa perspectiva, cuando el alumnado... Eh, Digamos que se libera de esas convenciones, se libera del estereotipo, de aquello que fue lo que ellos comentan, es lo que aprendí. Pues eh, plantean ese, ese encarar una, una manipulación del material y surgen todas esas riquezas, esas diversidades de, de forma. Eh, otro concepto muy importante que manejamos van a ser el, el concepto de proceso, sentido estético, la vimos creatividad, el otro va a ser imaginación, que lo, digamos, planteamos desde la perspectiva de, de apreciar la, la belleza que nos rodea. Tiene que ver mucho también con la pregunta de si el gusto se educa, que parecería es sin acto, que a nosotros nadie nos tiene por qué decir cómo tengo que vestir, con qué tengo que consumir, cuando nos lo está diciendo Berska o Instagram o los 40 principales, pero eh, parecería que eh, ese sentido estético tiene que ver también con la diversidad que veíamos con anterioridad, con esa diversidad en la manipulación del papel de ofrecer algo que es significativo, para nosotros, al final, también entendemos el sentido estético como una suerte de activismo. Si conocemos y valoramos aquello que tiene eh, valor en cuanto a patrimonio, a naturaleza, a costumbre, etc. Etcétera, etcétera, vamos a, a tener eh, un sentimiento de creencia y de, y de cuidado. Yo, yo pongo el ejemplo, sois la mayoría sois de, de fuera, en vuestros distintos territorios, pues tendréis problemáticas, aquí una que a nosotros nos afecta personalmente y, y a nivel pues, de paisaje, etcétera, etcétera, es la problemática de la eucaliptización del territorio, no sé si os llamó la atención o no os llamó la atención, frente a pues, esas carvalleiras que en los anuncios, en esa cárcel de la Junta de Galicia del sermosismo de Galicia recurrimos cuando el paisaje se está invadiendo cada vez de esa uniformidad, de casi de esos, eh, eh, ese ejército gris que va tapando el bosque eh, primigenio, ¿no? y esa biodiversidad, esa diversidad que eh, nosotros fomentamos en cuanto a esa ficha de la cuadrícula que no aporta nada la riqueza de lo diverso bueno pues también el sentido estético tiene que ver con la con, con el sentido de la convención valorar la, la diversidad para cuidarla y, y luchar luchar por ella un sentido estético uy, un sentido estético que también se va a reflejar y ser en las aulas y es significativo en cuanto a que, si yo os pregunto qué tipo de metodología se lleva a cabo en estas aulas, si productivo o creativo, reproductivo, perdón, o creativa. Reproductiva, totalmente. Aquí tenemos una jerarquía, una exposición. Estas fotografías están sacadas en, en el módulo, digamos, en la parte de observación que llevan a cabo nuestros alumnos en, en las prácticas, y tiene que ver con el cuidado de, de lo que le ofrecemos a las... No sé por qué hacer. Lleva. Lleva todas las semanas. Ah, vale. Entonces, no, Disculpame. Hay momentos de descanso que también necesitas. Bien, y es en cuanto también a metodología, pero también esa carencia... De, esa, de, de, de un problema de, formación, de, de la formación, ¿no? de esa formación en cuanto a un colectivo que ha de ser, eh, digamos, eh, muy abierto, culto, cultivarse en todas las disciplinas para ofrecer a los niños una educación, un espacio de altísima calidad. Esto no es eh, calidad, es una especie de batiburrillo de plásticos, materiales tóxicos en nuestra aula, la pues, los alumnos cuando entran y dicen, ah, espacio es libre de goma Eva, ah, eh, somos espacio es libre de manualidades, cuando a lo mejor en la asignatura de infraestructura están haciendo un juego de letras con goma Eva. Vale, entonces el problema no está en echar la culpa a las maestras de los colegios, sino que está tan, eh, digamos, enraizado en todas las que hasta llega a, a, a, o sea, que la de construcción tiene que ser como tan de destruir porque está muy, muy enraizada. Eh, bueno, pues, con una educación, digamos, que esta es nuestra aula, está un poco en modo de exposición, pero veis unas palitas allí, son las primeras inicios de la, es una esquina de, de, del aula, que de nosotros también la precariedad de un espacio que, eh, bueno, pues que fuimos en cierto modo eh, adecuando a, a, la, a la metodología, acorde con el mensaje que dábamos, pues el espacio en cierta medida, pues también hacer ese mobiliario, decíamos antes, la formación, que está muy, es bastante. Bueno, contento, siempre venía a Pontevedra porque implica mi formación fue de Bellas Artes, pero al mismo tiempo en paralelo fue también de, de carpintería. Y bueno, eh, formamos un equipo con vicente pero también después con una compañera arquitecta y exalumna, que digamos que en su dinámica de generar red, pues vamos eh, apoyándonos unos a otros, y estas es son las la dinámicas un poco de materiales cuidados que al final no vienen a ser como de los porcio, madera, cartón, pasta de, de papel que reutilizamos de todos los apuntes de carpetas que se van abandonando y esto perdura digamos en la memoria de, del alumnado. Eh, otro problema y una palabra comodín que se utiliza mucho, ¿no? porque nosotros fomentamos mucho la imaginación, estábamos trabajando continuamente con estas cuestiones pues tenemos en los viernes tal eh, pro proyecto sobre eh, los países europeos el otro día vinieron los niños disfrazados de, de con un jersey de rayitas hicimos baguettes etc. Bueno, comentamos bueno, que se queda como parte difuso de, de esa cuestión de de la imaginación que es la facultad de visualizar mentalmente de imágenes ideas o pensamientos de algo inexistente o real, pero que no está presente en este momento. Entonces, un poco en relación a, a lo y se, anterior. Y se chavaca, ¿Cómo argumentas eso? Hoy en día venden baguettes en cualquier esquina. ¿Cómo vincularas con, con, con perdón cancer? Perdona. Muy y Yo os pregunto qué es opuesto a, a imaginar. Eh, no sé. Es, yeah. Pues copiar ¿Qué más. Ah. Sí. Es eh, lo mismo que comentaba el estos referentes, te vas encontrando en su libro Escuela de Aprendices. Eh, Marina Garcés habla de un concepto de una, una filosofía india. Después eh, busco el nombre porque.. Que es un poco complicado de, de, de leer y de pronunciar. Luego lo vemos: que es que lo opuesto a la imaginación es avergonzarse. Ella lo plantea, desde la, y la, la filósofa india, desde el, el planteamiento de que la vergüenza es un sistema de control muy poderoso, porque mientras te están avergonzando, te estás anulando, te estás ocultando. Eh, digamos que no tienes la seguridad ni la confianza de demostrarte, de, de, de soñar, de, de generar expectativas, de unirte a los demás para hacer cosas, porque si te avergüenzas te, te suprime. Y, en cierto modo, lo vimos o lo vemos continuamente, sobre todo con una cuestión pues que debería estar muy interiorizado o por, por lo menos eh, continuar de forma innata en, en las personas, que es el hecho de, de dibujar. Nosotros los alumnos de 110 te preguntan si para nuestra materia hace falta dibujar bien, entonces preguntamos qué es eso de dibujar bien. Bueno, hay que... Esto estamos, eh, digamos, resumiendo muchas cuestiones. Vale, entonces planteamos... Este es un ejercicio muy interesante. Está inspirado en una propuesta de Bruno Munari que plantea: nosotros inventamos todas las frases, que plantea coger un papelito y a quien le toque el sol detrás de una nube, el sol visto con los ojos cerrados, el sol a través de la hierba, el sol desde dentro del agua, a través del agua, visto por, por una mosca, etcétera, etcétera. Pues con diversidad de diferentes trazadores, los alumnos. Plantean toda esa riqueza de ejecuciones, de evocaciones, etcétera, etcétera, de cómo es el sol con esos enunciados que los sitúa. Eh, entonces, bueno, se sorprenden, eh, comienzan a tener la confianza de llevar su papelito con el sol y, y, y mostrarlo a los demás. Todavía, pues las frases de, bueno, salió un churro o no es un sol o no sé qué bueno, estas cuestiones así entonces nosotros lo que tratamos es casi como una especie de terapia es cargarlos de confianza de valorar eh, toda esa riqueza expresiva, de color etcétera, etcétera porque después de, de ver toda esa riqueza ¿por qué recurrimos en el aula a esta pobreza? porque este es el referente ¿Por qué recurrimos a buscar el colorear el sol infantil y coloreamos esto cuando tenemos toda la, la anterior riqueza? Entonces, sobre todo lo que incidimos es la idea de que somos capaces, que son capaces. ¿vale? En, en cierto modo es como restituir eh, una castración para ser conscientes de que sois, eres, eres capaz. Luego veremos otro concepto que es el de extrañamiento, que es complicado, que lo, lo interioricen. Y bueno, en cierto modo, eh, esta es la parte que menos nos, nos gusta. Por la tarde va a estar aquí en eh, Manuela. Tuvimos la suerte de interés de todo desde una perspectiva... Eh, bueno, de compartir y de, y de generar esa red, de, de pre, pre, presentarnos al Premio Educa Compostela. Y bueno, nos dio el, el Premio Educa Compostela y se nos acercó el Valle para estar, para estar. Y pues bueno, pues nos parece interesante el planteamiento que, digamos, eh, y me, me acuerdo que Vicente siempre me riñe, que yo le dije: No, pero es que las editoriales, los editores siempre queréis cambiar todo, como que no, no nos interesa. <risa> y después volvieron a, a, a incidir, a, a, a decir: No, pues me un contenido muy interesante para compartirlo. Y no es porque nosotros estemos, supongo que os hablará mañana por la tarde Manuela, es la Biblioteca de Pedagogía, que es, la verdad, una edición muy, muy cuidada. Eh, Freire, Freire, Montessori Montes, David, etcétera, etc. Y SACA está en, en Educatoriedad de la edad, está en una escuela imaginada de la segunda edición y eh, editan tras mujeres, mujeres, mujeres e imprescindibles a en otoño pues inician la eh, traducción al castellano de toda la biblioteca de, de pedagogía. Bueno, y entonces para no todo lo anterior es como una especie de introducción de lo que la deriva de todas estas cuestiones que trabajamos con el alumnado eh, adulto en, en el aula que se recoge más menoritariamente en el libro de Núperadores de Entonces, ah, es, entra esta parte en que, bueno, disfrutamos más lo otro, conlleva muchas veces, pues... Eh, pues evidenciar cosas, eh, conflictos, etcétera, etcétera, porque a nadie nos gusta vernos reflejados en decir bueno, es que yo hice en su momento, no sé, mm, unas pequeñas fotos de los niños rodeadas de algodoncitos y en ese momento yo me sentía muy orgulloso de, de, de la que hizo, bueno, y, y cambiar esas cuestiones pues muchas veces pues es evidencial que lo hiciste, pero generoso, digamos, y lo, y lo auténtico, es decir, bueno, pues lo hice y ahora, por, a través de la formación y pasar por aquí, pues voy a hacer a trabajar de esta otra forma. Eh, entonces, en este segundo bloque, que ya va a ser más, digamos, bueno, no toque, espero que fuera interesante, pero como que a, a veces tan, de, de, de tanto repetirlo y de, y de que todos los años eh, sucede... Eh, lo mismo como que dice, bueno, pues que tiene que llegar un momento en que de los 110 alumnos llegue a alguno que empiece a manipular y a generar desde una perspectiva autónoma y de, y de aportar algo, y esperemos que, que llegue ese día. Es que estamos, para eso creo que están estos momentos de, de intercambio y de, de compartir. Bien, entonces. Os planteo los talleres creativos, se establecen estos talleres creativos, se habla de caso y a la fácil, que luego os voy a, a explicar. Los talleres creativos comienzan a, a fraguarse, en cierto modo, con la col colaboración que tenemos con la Aneja, con el colegio Aneja, recuperamos esa figura ¿no? de, de que tenían las Anejas de, de trabajar conjuntamente. Y los niños en la, en la aula que los enseñantes vienen, muchos de infantil, también de primaria, a realizar las actividades con la observación eh, de, de, alguno, de alguno de formación. Y luego eh, hay un concepto muy fundamental para nosotros, que es esa idea de conectar los talleres creativos con... Eh, el concepto de estructura y me explico eh, normalmente el alumnado plantea, bueno, si no hago fichas lo que me sitúo es en el momento de dibujo libre dejar volar la imaginación y que el niño haga lo que quiera entonces ya estoy, soy súper moderno y ya comprendí todas las cuestiones claro, el problema es que cuando Trabajamos de esa forma, el niño llega y se plantea, bueno, me pongo a jugar a Bópez o la, la patrulla canina y, y se pierde porque, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues ese, frente a esas cuestiones de esa pedagogía de haga usted lo que, lo que quiera, pues nosotros planteamos la idea de, de la estructura, ¿no? de desarrollar la creatividad de la infancia desde la motivación de acotar en cierto modo pues, las limitaciones que se puede entender como los materiales. Si vamos a trabajar pues, el modelado, pues solo vamos a utilizar barro. No vamos a incorporar pintura de dedos, ni vamos a incorporar un cepillo de dientes, ni unos tenedores, porque no vamos a trabajar con las texturas. Sería armar otra estructura y que parece una limitación, pero en cierto modo lo que se está dando esa estructura son un andamiaje que puedes ir cambiando en la evolución de esa actividad o cerrarla, eh, desmontarla y montar otra. Eh, esto que explico yo de esta forma así como muy, muy rápida, la recoge un libro muy interesante de una monja, muy, eh, digamos, eh, adelantada a su tiempo, era amiga de Andy Warth, el de los Eames... Etcétera, etcétera, que se titula Crear, compartir. Es la editorial Gustavo Vivi y las enseñanzas sobre la creatividad de las hermanas foritas Si queréis después usar las eh, referencias que doy, las doy como más eh, de forma. Pues más. Antes eh. de Está siempre rastreando todo, manda de todo a este. Entonces, esto que comentaba, entendemos la actividad como una estructura que articulamos para solucionar un problema que se nos presenta lo suficientemente flexible para ser modificada desmontada y poder crear otra ante una nueva situación. Las estructuras son restricciones, una manera de limitar y paradójicamente todo lo que se puede construir a partir de restricciones es ilimitado. Por el contrario, sin ningún tipo de restricción y esa pretendida libertad, el niño se pierde o se apropia de una estructura ajena. pues va a recurrir pues, lo que decía eh, la canina, el conejito que le regalaron en Navidad, etcétera, etcétera. Porque no es capaz de articular una propia? por estructura, no nos referimos a la disciplina, disciplina perdón, nos referimos a un contexto en el que una persona formada sepa organizar y establecer unos límites para dirigir la propuesta hacia su objetivo, unos límites de materiales, recursos, técnicas, tiempos, formatos y espacios. Y entonces, para entenderlo, vamos a ver cómo articulamos nosotros esos eh, talleres, incidimos en la idea del proceso, experimentar con materiales favorecer la creación de imaginario y estilo personal y educar el sentido estético, comentando el disfrute de las cualidades de los materiales y ampliando los referentes de la creación artística. Entonces, os voy a presentar dos eh, experiencias que, para contextualizarlas, son las que traemos, a, invitamos a los niños de la ANEJA y hay pues, un número pues, reducido, no podemos tener a los 110 alumnos, para que después vivencia en otras experiencias, pues a lo mejor 20 años adultos observando esa, ese diseño. Para que veáis, eh, eh, la idea de, de esa estructura en este caso fue pues, generar un espacio, un lienzo en blanco, el uso de carboncillos y como, digamos, mo elemento motivador, trabajamos, tras, que lo hacemos muchísimo, eh, con... Eh, los álbumes ilustrados, en este caso, era el, el álbum ilustrado de Frede. ¿Conocéis? El ratón. El ratoncito que sueña. Bien. Bien. El planteamiento es contar el cuento y generar pues una asamblea, unas cuestiones de preguntas. De, y salió, surgió el tema de, de los agujeros. Eh, claro, todo esto eh, es un previo a decir, bueno, pues vamos a trabajar el concepto de, del agujero, eh, sencillo, de forma fácil y significativa para ellos a través de papel de estar patronizado en el aula, que tenemos cuatro eh, columnas, y la idea fue comenzar a, a dibujar con carboncillo esos agujeros. Había niños que estaban contra la columna, tal ¿vale? que te pego con el agujero generando esas cualidades del, del tragociles en negro, que se empaste, que se va, digamos, volviendo más, más, más negro. Y llega un momento, empieza a es asomar ese espacio en blanco, imaginar esa habitación, que cede el papel y los niños, pues, eh, se derraman, entran de repente en ese agujero. Nosotros, digamos que, no necesitamos decir nada, simplemente eh, o, o, o simplemente, simplemente acompañamos y, y observamos. Es como una suerte de sugestión en la que los niños no hace falta decirles ahora vamos a dibujar ratones o todo lo que se encuentra dentro de la tierra. Ellos literalmente están ya embadurnados a oscuras dentro de de esa grieta y comienzan a dibujar gusanos, ratones, raíces, todo tipo de, de de acción, digamos y entonces aquí surge ese concepto de también de, de extrañamiento, de valorar ese gesto, esa imagen que tiene el alumno, el, el niño de lo que es digamos, alimentó eh, la lectura del, del cuento de, de Frederick. Entonces algunos se llaman el vión, pues, recuerdo de del ratón, a otros el, el recoger eh, el, el sol, la idea del poema, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, lo que tratamos es de que ese concepto de, de extrañamiento, que para el niño es su propia creación, sí, sino que el, el, el adulto lo ve como fractura como, o como falta, respetarla en toda la riqueza que, a, que aporta y valorarla. Porque es una riqueza expresiva apabullante a nosotros, bueno, esa cuestión de tener esa mirada, de acercarnos, como comentaba Beatriz Prueba, eh, a la cultura de la infancia, al gesto propio de, de la infancia. Incidimos eh, mucho en la idea de que la permanencia, de que las experiencias no sean las hicimos, desmontamos rápido y volvemos a hacer otra cosa. Esa permanencia lo que conlleva es también respeto hacia lo que hicieron los niños, valor hacia lo que hicieron los niños y oportunidades también para esa continuidad en los procesos. Surgió después una, una casualidad, de decir, la pregunta que le hicimos de que quién vivía ahí eh, y comenzaron los niños a explicar que había algo de raposos, a, eh, unos ratones, había gusanos, piedras etc. Y le dimos, o cambiamos en cierto modo la estructura o ampliamos esos límites, piedra, papel. El, el álbum y los eh, carrocillos, ahora incorporamos el papel de las grapadoras no funcionan las grapadoras y también eh, una cuestión que se va ganando con el tiempo es la posibilidad de ante un problema no paralizar de decir, no, es que esto no funciona es un, un fracaso voy a, a, a abandonarlo, bueno, surgió que los niños algunos de ellos no tenían fuerza para grapar y lo que recurrimos es a la, a la cinta de, de pintor. Es algo, unas, ya veremos después en una radiografía de los materiales que usamos, y ya veréis que somos de una simplicidad y de una economía eh, austera, no lo siguiente. Entonces son papel, cinta, barro, palitroques y un poquito de, de carboncillo y cinta. Entonces pues se empezaron a teatralizar, se empezaron a generar otros, otros lenguajes y otras narrativas dentro de ese mismo escenario de acción que fue unos cuatro pa papeles censados en las columnas. Y se generó también toda esa riqueza de grafismo, de, de volúmenes que veis aquí. Eh, para que el funcionamiento y la trazabilidad a los alumnos no funcione, no es que no tengo cuatro columnas, no estoy aquí, allí, que no funcione como una fórmula, lo que invitamos a los alumnos es que volvieran a repetir la experiencia de, de los agujeros, lo veis aquí al aire libre con unos conectores, unos tutores de plantas, pues generaron ese espacio, en vez de hacer agujeros desde lo, lo vertical fue hacia el, el suelo, hacia la hierba, y en este caso, pues la luna no tenía cuatro columnas, pues lo hizo en, en, en una línea y ese trasladamos al muro pues, hacia la realización de un mural. Esto es importante señalarlo porque nosotros, en, tanto en el blog como en las actividades que llevamos a cabo, no estamos marcando eh, si necesitáis esto de tal medida y esto otro porque si no, no funciona. No estamos haciendo una invitación al hacer... A, a, a no conformarse y a generar pues, eh, movimiento y acción con los niños. Otro muy eh, significativo que es nosotros bueno, estamos muy contentos como cómo funciona y cómo derivó en otras en otras, eh, acciones es la hacemos tiempo. Sí, después recuperar en la facultad se generan una cantidad ingente de sobrecitos de, sobrecito, de estos de plástico para guardarlo en los folios, entonces decidimos reutilizarlos y otra vez a través de, de un cuento ilustrado que es la aorta de Simón, ¿no? Sí. No hay, no, sí. De Simón. General, contar el cuento y distribuir un pequeño fotograma a un grupo de niños y se planteó el, el hacer esa el, el ilustrar ese cuento en el fotograma. Un recurso que aquí no se ve creo, fue el, a través del, no, no sé de aquí, el retroproyector. Tenemos el aula acumulada de retroproyectores porque utilizamos para todo desde la experiencia del ánibus, el reflejo, la, la, no sé, cualquier aspecto relativo con la sombra, a este planteamiento del, del proyectar en las paredes. Otra vez, esa idea mágica de la sugestión de los niños de que estaban en el cine, y a los otros niños, sellábamos la entrada, el acomodador lo sentaba, etcétera, etcétera, y comenzamos a esa magnífica importancia y, y, y, y lo fantástico que fue presentar esa escala, pues la narrativa de, de fotograma fotogramas de los de, de la cine. Vale, pues todas también, otra parte más, la comentaba Ángeles, se recogen estas dos y casi 30 eh, planteamientos más en el libro Green Mundo. Estamos también como muy contentos porque es la primera vez que el área ¿no? de, de, de, de plásticas, pues, eh, confía eh, el, Marta Marta, el, el Rosas del con el premio de pedagogía 2020. Está, acaba de salir el primer catalán, pues será el gallego y ahora hay otra de un castillo. Bueno, pues entramos a, como en otro territorio. No digo que no sigamos haciendo las mismas actividades trayendo a los niños de la leja, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente. No era suficiente porque nuestra relación con la escuela pues era bastante limitada porque eso venían los niños de la lejada de la facultad y, y, y, y la autorización que hacemos con los alumnos en práctica, no hay un convenio, entonces la relación es como bastante desconfianza mmm, porque no trabajamos en, en, de tú a tú con el con el maestro que va a recibir a los alumnos y por lo tanto pues es una cuestión de bueno, en al puede yo le pongo una nota y notábamos que esa fractura había que solucionarlo. Y lo que empezamos a hacer es una colaboración con dos colegios de, de Lugo, ahora ya están eh, siendo algunos más. ¿Y eh, por qué el aula del caos? Os cuento así una pequeña historia rápida, porque al principio esa colaboración era de intervención en la aula de determinado maestro hubo un cambio en la dirección un cambio en el destino de los maestros y hay maestros que te dicen no yo en mi aula soy fichista y no quiero fichista y fichista ¿no? sí son... y no quiero trabajar de esa forma bueno ¿Vale? pues estupendamente ¿O otras personas que tímidamente te dicen sí ven a mi aula pero resulta tan incómodo retirar pues de la, de todas las fichas plastificadas y montar nuestro tinglado de, de acción y ese pequeño laboratorio, que una parte no está cómoda y nosotros tampoco estamos cómodos. Entonces dijimos a la dirección, mira, ¿por qué no nos inventamos este concepto, también un poco en cierto modo provocador, el aula del caos, para ver si, si canta, el plástico, de las paredes, tal Y es nuestro territorio. Y bueno, eh, estupendo, adelante. ¿Qué es el aula del caos? En cierto modo, lo tomamos de un artista alemán, Joseph Boyd, que es muy interesante su planteamiento. Trabaja con materiales que cambian con la acción del calor, desde cera y abejas hasta grasa. También utiliza el fieltro. Una serie de cuestiones que lo que plantean es la, la movilidad vital de las cosas. ¿no? Entonces, nosotros entendemos el habla de calor como acción. ¿vale? Entonces diseñamos un, de eso viene eh, también el, el, el nunca eh, queda de más aprender, entonces eh, esta formación en carpintería, pues eh, facilita el poder manejar, digamos nosotros, eh, todo el concepto de generar un mobiliario muy versátil, que es, eh, es lo suficientemente facilitador. Para generar los pues, mismos taburetes que están hechos económicamente para niños de 3 a 6 años y otros para 6 a 8. Entonces, utiliza eh, según los alumnos que van a ir a esa aula. Y entonces, nosotros lo que generamos y fundamentalmente son como cuatro esta, eh, lugares de, de, de acción: que es gráfica, que os voy a explicaré que falla también. Nosotros no, no hacemos las cosas porque tengamos la verdad absoluta, la, la diseñamos, la llevamos a cabo, y hay cosas que funcionan y otras que no. Eh, y por eso agradecemos pues, la generosidad de estos colegios que permiten montar el aula de la casa para aprender entre todos con la infancia. Hay gráfica, construcción, barro, y eh, la sección de Hacemos Cine, que ya veré que derivas todo. Eh... Aquí es importante, por ese salto gráfica no funcionó porque es el, la idea de trabajar con monotipo eh, y no funcionó por una cuestión práctica de las tintas. Las tintas que tienes que utilizar con la infancia tienen que ser tintas al agua y las tintas al agua secan en un periodo rapidísimo y entonces no estos es procesos de, de, digamos, en pintar. La, un cristal con el papel frotar y descubrir, digamos, las imágenes no, no funcionaba, pero sentíamos esa necesidad, pues recuperamos esa idea de la imprenta de hacer un elemento muy sencillo con una, un abecedario y una, una especie de, de, de ranuras donde podías montar pues, las, las palabras y las letras. Ahora, eh, si vamos a comenzar, como los procesos? En este caso, por una cuestión también de querencia, de valorar, eh, es un pueblo en, en Lugo eh, de un, menos de 3.000 habitantes, donde los niños pues, les preguntas, ¿cuáles son tus animales favoritos? Son todo el tigre, el león, la anaconda y el, la cosa más, un unicornio, pero nadie conoce al porcotejo, que sería el, el, el, el porcospín. Un zorro, ¿no? un cabrón, una vaca logra, que es el ciervo volante, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos en la asamblea a plantear cuáles eran los eh, animales autóctonos que, que conocíamos. Entonces Y la clasificación en que unos son mamíferos, otros son anclópodos, otros son aves, etcétera, etcétera. Y se generó luego el, el elemento gráfico que es utilizar ese soporte para ejercer, eh, digamos, trabajar y motivar el uso del, de la documentación a través del dibujo. Y esto generó ahora en aula una especie de, de álbumes donde se va por la parte de atrás completando la información. No son actividades que se cierran en que hicimos y, y, y recitamos los nombres de los animales antóctones, hicimos el dibujito, cogemos y lo, lo tiramos, sino que hay esa permanencia en el aula, porque van a continuar los procesos. ¿Qué, ¿Cómo funcionan las áreas, digamos, esos lugares de la acción? Es que no se eh, limitan solamente a la experiencia gráficas eh, y del dibujo, sino que saltan los niños al, al, al moldeado. Es significativo, pongo este ejemplo, de, de ver cómo un estereotipo no sé, este conejo aparece ahora por todas partes que vamos, a la, sobre todo las niñas, hacen este conejo, no sé si es una serie de televisión, yo estoy muy desconectado, no tengo televisión y nada de eso, entonces mis referentes son álbumes de calandraje y de editoriales de calidad, entonces no sé qué está pasando ahora en la televisión, claro, yo le pregunté a la niña, no le dije, no, estereotipos no, uh, y se los mandé. No le dije le dije, bueno, eh, claro, eh, el, el conejo, el conejo los, los, porque sabía que tenía conejos los, los abuelos, mi conejo, tu abuela anda dos patas dando saltos por el, por el patio y ya se rió. No, no, no hace no, ese tal. Bueno, pues, ¿por qué no hace el conejo fulanito que tenía nombre y tal? Y bueno, y fue darle media vuelta y al momento llega y ve ese conejo de Rubens que da un poco de miedo de que esa capacidad, ¿no? De decorar y trasladar mediante el moldeado. Pues, bueno, pues esas cuestiones de activar también y observar lo que hacen los niños y muchas veces en, en cursos de formación ¿cómo hago para analizar para que los niños no, no caigan en, en esa pretendida libertad que le damos y, y no saber un poco referente, recurrir al estereotipo? Bueno, pues muchas veces lo que recomendamos es fra la, la fractura que se dé a través del, me del medio. Si resulta que nos piden que les dibujemos los personajes de, o les traigamos fichas para colorear, no sé qué personajes, yo no les traigo las fichas de colorear, lo que hago es que me imaginen, ¿no? me tienen que decir a través del dibujo cómo son esos personajes que están en su imaginario o si los van a hacer en, en figura que no me traen la figura sino la limitación a lo mejor de esas geometrías o las formas hacer los personajes con cajitas de medicina o con taquitos de madera que van a ser lo suficientemente eh, van a tener suficiente distancia para generar otras imágenes, otras formas ¿Sí? estás durando... <risa> Surgió con esa cuestión de un personaje de, de, de los niños, que tampoco sé cuál sea, y nos decía: La maestra, que no soy capaz de sacarles el que siempre están dibujando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, pues no lo, le tienes que, que prohibir hacerlo, sino que, por un lado, en vez de tenerlo, eh, eh, dejarles traer las figuritas al aula pues que se imaginen cómo son esos personajes en esa imaginación ya va a haber una transformación porque no van a tener el referente de, de copia o si lo quieren hacer o manipular en cuanto a figura pues dan un medio que les imposibilite en cierto modo llegar al detalle de cómo son esos personajes pues la abstracción geométrica de, por medio de cajitas o taquitos de, de, de madera ya va a permitir una distancia con el original bueno, pues un poco similar a lo que sucedió aquí. Esta niña estaba recurriendo desde la, el modelado a una figura estereotipada porque era la que conocía. Pues esa ruptura es de afirmar, bueno, tú tienes una experiencia propia con ese conejo, con el vínculo con tus abuelos, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasó esto. Lo mismo con el hacemos cine la denostada, sobre todo bueno, en, en el rural, en Galicia pues los lobos comen a las personas son más, bueno, matan a la mitad entran, son malísimos malísimos, entonces pues planteamos a través de todo ese universo y de, y de profundizar y la idea de estos niños de, de primaria la idea del lobo y utilizamos el medio, que era el, el, el fotograma de plástico para generar todas las imágenes de la vida, un día en la vida de un lobo, el lobo cagando, el lobo cantando. es que claro, no podría relatar eh, eh, Rodríguez de la Fuente una escena como más visceral <risa> que esa carta con ese zanco de pollo volando por ahí. O sea, que es de una riqueza que lo único que hay es encenderla. Bueno, pero es muy difícil también encenderla, apagarla, o sea, es como, estas cuestiones de dónde están los maestros están ahí, pero tienen como mucho miedo, se sienten nosotros tenemos que siempre, sois, sois capaces, no pasa nada, a que a, al error y a, y a que las cosas pues en cierto modo, esa idea del caos pues en un momento determinado en todas las experiencias vivenciadas en esa habla siempre eh, los grupos van saltando y en un momento tuvimos la sensación de caos, claro Depende de qué percepción tenga cada uno del, del caos. Ya muchas veces pues hay que un poco tranquilizarse y, y disfrutar también de las cosas. Mientras no esté nadie eh, asesinando a otro para el, arca, la, la, el lobo, pues no para nada. Otra fue la voy rápido. A, los, a, el, no. Bueno. Es que a veces no se Mira, estas cosas, aunque no va de vender libros, ni va de vender un producto, lo tenéis sumamente no, sí. documentado y detallado en el blog. La inmensa bueno, mayoría. el blog es un ánimo de lucro, está abierto, tiene el profesor, eso, Incluso en los libros hacemos spoiler total, o sea, para nosotros... Es Desde luego, no, no, no va por ahí. La... No somos de... No, porque la realidad, de, si fueran vercelos, es que te contratan hace un blindaje, pero no, es el, el compartir. Bueno. bueno, pues son referentes y es una suerte que nos digáis que eh, el primero va a estar pronto en castellano, porque eh, o sea, Dibujar el Mundo ya está en castellano, en catalán, Ahora nos falta Gallego. No, no, no, no. Está. está. No os pierdo la cuenta. Entonces. Rosa Sensano, Serais. No Nos perdemos. Pero bueno, ves, pues como, no como no es nuestra historia la de vender libros, ya no sabemos. Bueno, otro enfoque en, el misma, en la misma, digamos, eh, es, eh, habla del caos. También esa problemática del, del no conocer, no la no creencia hacia el territorio. Los niños en las aldeas no salen al, al, a pasear o no caminan. Yo vivo en una aldea y a los niños los llevan en el coche a la parada del bus o no conocen que son unas moras. O sea, es un problemón desde también las familias, o sea, es co colectiva, ¿no? toda la, la, la, la fractura del de, de conocer y, de, y, de, y del querer. Y, y al final, pues muchos acabarán diciendo que, claro, que es lo que interesa al neoliberalismo, que reconozcamos el eucalipto como autóctono, ya, ya no hay problema, porque como ya es autóctono, pero bueno, la, la, toda la pérdida de biodiversidad, no hay ningún solo eh, insecto en Europa que coma la... La, la hoja del eucalipto con lo cual toda la cadena trófica se, se suspende bien pues esa idea también de castiñeiro amacéira Siñeiro. pongo así estas imágenes porque el predio y es algo que después vamos a ver que claro, no, no, nosotros incidimos mucho en la idea de, del dibujo de observación que frente a diferencia del dibujo de copia que sería el el, un esquematismo que colorea, el dibujo de observación implica una mirada individual hacia algo en lo que tú vas a percibir según tus intereses, lo que te llama la atención, las cualidades, aquello que fue representativo para ti. Pues el niño, el castinero, que lo estábamos viendo desde la ventana, el tío, digamos que... Eh, Recomendamos o fomentamos, tanto en los adultos, nuestros amigos como los niños, tener en aula unos cartoncillos, una, una, unos soportes rígidos que faciliten el moverme. De repente salir, no tener que coger con la libreta, etcétera, etcétera, y cambiar, digamos, los formatos y la, la relación con el, con el medio de una forma como más pospórea, no como más gestual. Me no, puedo sentar, me puedo. Eh, y bueno, es algo que vamos a ver más adelante. Y luego, algo que también veis es esta idea del el uso del acetato como dibujo de niebla. Son capas de información. Veis aquí que en principio hicimos la, el árbol tal como lo veía en, en el exterior, con la ventana. Eh, esto viene a colación después, a, a, vamos a recordar por qué estábamos dentro y viendo desde la ventana. Eh, la segunda es qué fruto tenía ese árbol, entonces esa segunda capa es dibujar el fruto. Y la tercera era toda la biodiversidad que imaginábamos que podía vivir según las características de ese árbol. Yo se cuento como anécdota que se le echa aquí un cito. En ese momento, los sanitarios debían de volar de las estanterías porque ya ven las plagas terribles de hormigas en, en Begonte, porque todos eran hormigas, hormigas, hormigas por todas partes. Y luego, muy importante, la puesta en común: el que evitar eh, que el aula se convierta en el campo de, de, de, de decoración del adulto y se convierta en un viento en blanco donde todas las producciones del niño tengan protagonismo y permanezcan en el tiempo para recurrir a ella según de repente después verificamos y resulta que en noviembre imaginamos ese fruto en primavera resulta que no es ese fruto y resulta que da unas caracolitas así o le pasa, entonces recuperamos ese material que tenemos en aula que es valiosísimo es algo que también nos llama mucho la atención, nos ocurre a nosotros en, el, en, en nuestras clases, que tenemos hora y media, sesiones de hora y media, no, no da, o sea, los procesos no se pueden vivir en hora y media, las, las cosas no son, empiezo a desplegar mi material, empiezo a interiorizar, digamos, eh, procesos y formas, etcétera, etcétera, y tengo que guardar todo y salir disparado. Pues nos dimos cuenta que en, la, en el aula es lo mismo. Que tienen psicomotricidad, después habla con la reflexión yo estoy corriendo a inglés y después a no sé qué así no hay forma de, de trabajar de una perspectiva procesual o de, entonces hay un problema que tendríamos que solucionar no sé quién pero <risa> urgentemente toda, todos los que estamos interesados en el ámbito educativo otro planteamiento de, de, de, de, la, de la construcción que plantea Muchas eh, posibilidades. Pues en este caso era con piezas de, de sacos de madera, pero seguíamos trabajando en el concepto de animales autóctonos. Bueno, pues sugiero todos estos eh, pájaros carpinteros, que una niña solucionó la cresta con eh, tubillones de, para unir. Algunas personas se asustan un poco de ver al niño sin el, con el talado. Nunca hubo ningún problema, pero nosotros lo que recomendamos ahora y en otro, otro colegio, como no en las reacciones, utilizarlo es utilizar una columna. Entonces está el, el talado anclado, una protección de plesiglas y lo único que hace es situar el taco y bajar el... el ¿Qué ocurre? Siempre los niños con síndrome de no sé qué, con síndrome de no sé cuánto, no sé qué, resulta que en madera y en esta aula están centrados, hacen, son capaces, etcétera, etcétera. Pues no nos debería sorprender. Lo que nos debería sorprender es que la metodología es excluyente y a los niños, pues como, pues por no sé por qué resulta que están lado de la silla y les es más fácil aguantar horas y horas de administrativo, haciendo y rellenando papeles, pues a otros no. Y entonces se les pone la etiqueta de problemáticos, cuando después nos sorprende que en estas dinámicas pues se involucran, ayudan, hacen, generan conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Te un taladro? Sí, de batería. Un taladro, te lo puedes poner en la pero eso es primaria. Pero hay niños de 4 de o 5 infantiles que con, en el de fuerte con la columna no hubo ningún problema. ¿Eh? Sí, sí, sí, conocen. Es lo fue lo mismo que en Finlandia con un eh, monitor que trabaja mucho desde la perspectiva de, de la naturaleza. Sabéis que. En Escandinavia, en esos países, tiene una tradición del, del tema del tallar con sí, navajas. Con, con navaja. Entonces, bueno, pues nos sorprendería cuál era la edad eh, en la que él empezaba a introducir la, la navajitas, por los cuatro años, y algunos con tres, y no, nunca tuvieron ningún problema explicando que la zona, no sé quién, si cuanto no pongas la mano delante de la bebé, Ahora, ya está. Lo que pasa, bueno, que yo entiendo todas estas cuestiones porque realmente... Eh, vamos a hablar después de, de otro enfoque y, y vemos que las deficiencias son muchas veces pues, fundadas porque, bueno, pues hay nos muchas... ...de seguridad, sí. pero, pero nos dejamos navegar dos horas por Internet y que sí. no nos dejaríamos sí. caminar solos por un barrio, pero son... nos dejamos navegar solos en, en Internet. Ámbitos... Y nos alarmamos, bueno, pues... Eh, pero ya ha llevado al extremo, hay gente que no les deja utilizar tijeras o, o lápices apuntados ¿Hasta dónde vamos a, llevar, a llegar? ¿Tiene que ser todo de algodón, todo está protegido o, o protegerlos a ellos con gafas y, y cascos para, para todos? Er, eh, entramos en el terreno a veces de la ridiculez. Bueno, nosotros lo hacemos con nuestra responsabilidad. Hay la, digamos, eh, con el permiso, claro. De de la dirección del procesador, y bueno por ahora un sí es cierto que con infantil eh, cuatro años utilizamos eh, 15 libras de problema y o sea es algo que en este caso trabajamos con las figuras pero es esta cuestión que es muy importante incido sobre ello porque es, es lo mismo que se traen estereotipos de no salirme de la línea del miedo a, a, a generar colores, Lo, los alumnos solo utilizan el color que sale directamente de, del tubo, pues hay una carencia importante de la percepción espacial del, del, del bulto redondo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto, estamos trabajando todas las cuestiones. Vale, entonces, esa perspectiva también de la in, eh, interdisciplinaridad del arte, de que aquí estamos utilizando una perspectiva de procesos creativos para trabajar con el cemento de domedio, o para trabajar la, la naturaleza o en otro caso, pues no sé, las matemáticas, etcétera, etcétera. En el caso este fue infantil, niños de, de tres años, fue el, el, el, el refugio y surgió pues, desde la perspectiva de que la llegamos, damos nuestra charla. Hay ese reflejo de verse, bueno, es que estábamos trabajando la lluvia y hicimos estas gotas de poliestán y no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo podemos hacer para no caer en, en la ficha? Y nosotros dijimos, bueno, pues mirad, el, yo creo que es un, un referente interesantísimo, es buscar eh, álbumes eh, de calidad para tener, pues, como esa especie de semilla que va a despertar en los niños, eh, pues, interés. En este caso, que hayan trabajado aquí, llevamos papeles, el carrocillo omnipresente, y donde están todos, ¿no? Pues una historia en que la actividad del día a día se desarrolla con normalidad, y en un barrón todo el mundo pues, se refugia en diferentes sitios. Entonces surgió el manipular unas hojas enormes de papel, los niños casi se perdían debajo de, de, esa, de esas hojas. Yo recomiendo la diversidad, también de formatos, ¿vale? Para evidenciarlo, in, in, in, insisto en esa idea de, de, de lo performativo del, del cuerpo. Entonces fue la idea de con el cargocillo cargar ese nubarrón en ese papel, ¿vale? Pues se cargó los tiempos, tampoco las prisas de no acabaste, uno carga más, uno carga menos, era al disfrute de esa carga del de nubarrón, después lo colgamos, de empezar a mojarse, pero estaban utilizando de frío, y descubrimos que también es un, un recurso que a mí me parece muy interesante, ahora con el eh, en cierto modo, pero bueno, no pasa nada, son unos tornillos que permiten unir cartón de forma que no tengo que poner nada de la letra, simplemente perforo y uno, y generó, todo esto. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hay un grupo de, de alumnos que están investigando hacer filamento con pecula de patata y remolacha para que no sean los tornillos de plástico porque Maquero, se llama así el, el fuego, tiene licencia libre para imprimir. Maquero. Después también te la presentación. Y entonces, bueno, pues fue la idea de construirnos ese refugio frente a esos barrones que generamos antes y bueno, nos pusimos nombre, buscamos eh, información hicieron después ya una deriva como de ir creciendo ese refugio, hicieron estantes, hicieron entradas salidas, se caía, tuvieron que poner refuerzos implica aprender a través del juego y con un montón de cuestiones relativas a Resolución, cooperación, etcétera, etcétera. Claro, es una obra del caos. Llegaban eh, eh, algunas personas y bueno, ya están jugando con esa categoría del juego que se hace de perder, están perdiendo. O sea, no es la, la escuela no es para hacer estas cosas. Eh, y luego, esto es lo que el, el diseño de, de formas, de formas. Eh, digamos que el ciclo se, a lo mejor no se amplía el ciclo de, los, de las publicaciones, la investigación que estamos haciendo es dibujo, espacio y forma y educación cívica en biodiversidad que es la, segunda, la última parte que os vamos a presentar y dentro de nuestra investigación en cuanto a el material no estructurado y, y elementos que permiten construcción, apilamiento, etcétera etcétera eh, diseñamos estas piezas se llama trevello este es trevello uno trevello en gallego es como una especie de sí, claro. un artefacto vale pues también desde la precariedad ver que teníamos para los cuadros muchos eh, piezas de, de la, del paflón de detrás para cerrar los dibujos pues muchos restos de ocume de 3 milímetros y lo que hicimos fueron como galletitas, que lo que permite es, meces un superpone una piecita dentro y permite como la galleta, ¿no? De, de, de Y formas amorfas, que lo que permiten es eh, construir, y de las tres hay, os si que hay unas rectas, unas un poco más grandes, y otras en una de 45 grados que permiten, pues... ¿Eso eh, es madera o cartón? Eso es madera, es opume. ¿Es que aprieta, ¿sí? ¿O no, lo no es lo que hicimos nosotros, el diseño es nuestro y las formas son nuestras. Todo ya es, bueno, no las vamos ni a vender, ni a comercializar, ni nada. Es tan sencillo como encargar en un sitio que te hagan que corta en láser la redonditos o lo que sea y después formar la, la, la forma. Eh, incorporamos de nuevo esa idea del dibujo de observación, estos son niños de, de infantil porque precisamente para incorporar esa idea de espacial, de la diferencia de punto de vista, del punto redondo, etcétera, etcétera pues es una forma muy, muy interesante de la eh, adquiriencia. Ahí surge el corazón, yo no se lo voy a borrar, hay problemas de de estereotipos, no sé si está en otro, o no, no, pero el conejo con las orejas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es algo que normal que ocurra porque es un colegio en que, claro, los, los estímulos vienen de, de tantos sitios que lo que nosotros tenemos que procurar es enriquecer y tener una, eh, un imaginario y ofertar a los niños una, a un imaginario suficiente. Mente diversa para que cualquier de ellos tenga otras, eh, digamos, recursos y otras formas de trasladar su imaginario y su forma de hacer. Luego, pues, potenciando esa idea del, del somos forma, nosotros, como nuestro cuerpo, pues en una suerte de prótesis a través del papel generamos estas formas. Entonces, bueno, pues nos convertimos también en, en un elemento de, de forma. Pues qué implica manipular, eh, investigar cuál que da más volumen unir, expiratamos eh, las grapas y, la, y las juntas adhesivas y este estrebello 2 que a mí me parece muy interesante voy a comentar el que, pero tenemos que pulirlo un poco la idea es, en la anterior, la madera aunque eran formas amorfas digamos que eran formas dadas eh, tienes variedad pero aquí lo que se trata es que eh, hay un elemento portante y tú ofreces un papel, la manipulación de ese papel, lo que le permite a los niños generar por el rasgado, el recorte, etcétera, su propia forma, ¿sí? Y luego con una pinza que es eh, igual, lo que nos resulta ahora más cómodo a nivel ergonómico y cómo trabajan los niños, convertirla de nuevo en redonda también. Estas son como varitas, así, una piecita en el medio, y lo que hace es pintar el papel en el en, la, en ese mástil y de nuevo toda esa riqueza de observar y el dibujo de la forma de diferentes perspectivas y sus tiempos nosotros desde que trabajamos desde pues, la perspectiva de que cada niño a su ritmo que eh, si quiere volver a recuperar y volver a hacer otro eh, forma la hace, si no quiere dibujar la forma, no la dibuja. Pero bueno, siempre, siempre la inercia, digamos, del hacer, del medio, del, os recomiendo incorporar el carboncillo, ¿no? ¿Por qué lo incorporamos nosotros? Para evitar el conflicto de que se me viene manchado, no sé qué pasa, eh, etcétera, etcétera. Entonces dijimos carboncillo y, y grafito. Y, no más. Y ya ves toda la riqueza que permite ese saturado, la línea, la atención a los detalles, etc. Y de nuevo, posición y permanencia en el aula. Este también es muy interesante, surgió pues, de casualidad viendo que los niños se fijaban en un material que teníamos allí de, de, de, de la naturaleza que habíamos recogido y fue poner en un papel eh, conchas una fue gracioso la semilla de un eucalipto de que tornillo la, la, la no sé, una alga una pluma, etcétera, etcétera y generar a través del dibujo todas las conocimientos, todo lo que evoca todos esos objetos que están ahí a, en, el, en el plano del papel, que también vuelve a ser Yendo de la 4 para que sea también una relación de compartir muy del cuerpo sobre el soporte y muy gestual. Supongo que por la tarde os hablará eh, Manuela, es un libro informativo. También recurrimos muchísimo, sobre todo cuando en nuestra preocupación, eh, si no recurrimos a, a esa creencia por la naturaleza, esto va en. Camino de, del colapso y, de, y del fin, y si pues no recurrimos a que los niños tengan esa preocupación mal, vamos. Entonces, el inventario de algo, función de trabajar la imprenta y el, el tema de los, de los pájaros. Los niños, eh, continuamente, goma para borrar, no me sale bien, etcétera, etcétera. Es cada vez más prematuro el no se sé dibujar, no se sé hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, desde el inventario de aves lo que hacemos es, pues tienes, no pasa nada, tienes el modelo real, no es un esquematismo de un cuervo, sino que es la realidad, y ese es ese dibujo de observación, entonces sería un bueno, personaje que me hizo porque el pico así del colibrí, entonces una niña dijo, bueno, pues hacemos una flor de... Porque claro, así no iba a llevar entonces tenía que ser en plan... Para abajo. el barro de nuevo y como vemos que también esa relación con el barro, del miedo a que se manchan del miedo a, a, a también a que manejen mucha cantidad de barro, porque de tanto, tanto y de, de, de, de tanto entonces decimos, las cabezas de mutantes son niños que, que notas que están como muy eh, eso, atados por por, por, por, por. No, no, no, ni, ni, ni se mueve en el brazo más alto que otro entonces dijimos, bueno, pues mira intrínseco a la vida el cambio coger la, la cabeza y la lanzáis hacia la pared, boom y ese dibujo de también fue muy significativo con ese cambio ese plano boom del, del aplastamiento que se dio en ese, en ese barro bien todo estas y más actividades pues es lo que va a ser toda la investigación y la reflexión de lo que va a ser el libro de forma y espacio. Y bien, nos dimos cuenta también, damos clase, en un máster de actividades educativas de la naturaleza, y digamos que el enfoque así de, de, de acercamiento a la naturaleza es más, mucho desde las que no, no tengo. Nada, en contra, entonces, es el único máster de, de actividades sí, educativas en la que hay en España que lo también, un cambio... nosotros impartimos el, el arte y naturaleza el, el bloque de arte y naturaleza claro, desde una perspectiva eh, los alumnos llegan y dicen, no vamos a a, coger, eh, a hacer mandalas de hojas de, de distintos colores no vamos a hacer tal cosa no, nosotros es más de una perspectiva en el activismo y desde el cooperativo, de darnos cuenta de las problemáticas, etc. Entonces, pues también hay que deconstruir mucho. Entonces, bueno, básicamente, eh, ¿por qué era aula portátil? Eh, nos dimos cuenta que íbamos a colegios, íbamos al tema todo del conocimiento de, del entorno más cotidiano y más cercano, y los niños no tenían... Eh, conocimiento, ni acercamiento, ni nada de nada. Entonces, eh, incluso colegio, decía antes, de ver por la ventana cuando podíamos, es un día maravilloso. Eh, desafortunadamente, es que eso, eso es un invierno de llover, llover, llover, y no, y no parar durante todo un año, pues ya son historia. Entonces, eh, no me vale la disculpa de que no salgo porque no llueve o hace frío. Te pones un, y además en, en, en lugares que eso tengo que cruzar un pequeño caminito y estoy una carballera o un, o en plena naturaleza. Entonces, eh, el habla portátil es una disculpa, es decir, bueno, pues coge este carrito, que como veis, bueno, pues es un diseño así, eh, cuidado, hecho de desechos, de la bicicleta, de los mangos de un rastrillo y de un cajón que andaba por ahí, pero podemos hacer, sustituir por el carrito la compra. Funciona y a los niños se van a sugestionar Igual y van a estar, digamos, activos, encantados para salir. Entonces, eh, el equipo de nuestra aula portátil son un, un una lona impermeable, muy ligerita, y los carboncillos y, y las, eh, no sé cómo llamarle a las carpetillas estas. Bueno, son por, sí, se por, se por Vale, y con esto me sobraban manos para dirigir el, el carrito, con lo cual esa parte la tenemos solucionada. Entonces, bueno, en este caso se hicieron los palos un poco altos y sí que fue necesario con adultos eh, cubrirlo, pero bueno, la data el eh, planificar si necesitamos eh, un trípode etcétera este Todo surgió de, de los niños. Eh, y también es interesante porque implica eh, mostrarnos a, a lo que hace la escuela en, fuera ¿no? del, del recinto y hablar con una señora que está recogiendo allí unas lechugas o un señor que pasa con un burro. Entonces, pues, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo esto porque los árboles son muy importantes y hay que cuidar los árboles y no se quede eucalipto y no hay que plantar eucalipto. Entonces, como que, bueno, por lo menos los niños están lanzando el discurso y el mensaje. Nosotros pues callados de, de ahí para, para que... Bien, para que veáis también eh, que esto es una, una, un sacrilegio del Banco de Amnestía. ¿vale? Entonces, como decíamos, tenemos unos amigos que tienen una, bueno, trabajan en cosas de escuela Bosch, entonces son así como muy puristas, de que el banco de tiene que medir esto, tiene que ser esto, tiene que medir no sé qué no sé cuánto. Mira, nosotros dijimos, con todo el respeto, señor Armester, nosotros nos parece un medio facilitador magnífico, pues lo vamos a hacer pues mucho más fácil para llevarlo a la naturaleza, y en vez de utilizar eh, pintura plástica, utilizamos acuarelas Y por qué porque la acuarela lo que permite es muy económica y diluir en mucha agua y consigo pues estas colores y una calidad unas cualidades expresivas pues como muy sugerentes ¿no? y otra cuestión que perdón, que aquí... Salvador, es giratorio. sí, sí gira sí, sí, como sí, sí, fue... sí, sí perdón. Es que tiene debajo un... Por muy agro, usted, tiene un es de una bandeja de estas que, que sí, rotas. Y hemos, tenemos otro en aula que es la, el soporte de, de hacer cerámica. True, <tose tuneave> que. Son niños infantil Veis que el pincel, lo que hicimos, no teníamos pincel porque lo olvidamos y teníamos una cuerda y la pelamos, pero muchos lo hicieron de pelo porque les encanta el tema de las pinceles con el pelo. Ya claro. llega un momento que las cargas. Que eh, entonces decimos, bueno, calma, calma, que no vamos a entrar en conflicto con nadie, porque ya se mancharon bastante con, con las cintas. Y entonces decimos, bueno, hoy eh, tenemos esta cuerda, la peinamos así, con un hilo, hicimos los... los Ten, pusimos un tendal de, de, de sábanas viejas y después cogimos en una barreira, las barreiras, ¿sí? las zonas donde se coge barro que hay en, en, los, en los cortes de, de carreteras, bueno, o zonas de, de arcilla, para trabajar con, también con la, la cuestión sensorial ¿no? y de, de modelado. De, de Y luego, eh, como veíamos que había muchos palitroques, que después lleva Trevello tres, ahora os lo presento, lo que hicimos fue generar con los palitroques pues unos personajes, porque en una de las salas estaban tan gastadas que cedieron y e hicimos un teatrillo. Vale. Entonces simplemente fue pelar los palitroques y que uno rotulado general los personajes y eso nos dio el vuelo otra vez porque incluido en esa idea son niños de otros niños de otro colegio pues también el eh, incorporar esa mirada a través del dibujo de la descripción eso eh, Y luego surgió no sé por qué el tema de la fe es una nariz que no sé si se ve ahí que fue haciendo, bueno, no sé, vale, pues entonces uno quería hacer una nariz, pues fue fácil, con un punzón y le sacamos con el pelo a patatas, hicimos una puntita y le pusimos la nariz. Entonces, como que se me entendió la bombilla de decir, bueno, pues el primero da la naturaleza. Eh, afila lápices, palitos que ellos tienen que buscar de un diámetro determinado, afilar el, el palo, el función y van uniendo. Vale, en la práctica funciona más o menos, pero lo que hicimos fue al día siguiente llevar el, el talado de batería, hacer el agujero, muchos agujeros a los palitrojes buscar palitos de esos diámetros y hacer las conexiones para conformar el, pues, forma, de equilibrios, apilamientos ese hace que un recurso que encuentras en el momento eh, donde estás, un recurso de, de, de, de lo más cercano que puedes encontrar. Y volviendo, porque estos, estos niños están, eh, encontramos un, una zona donde la barrera era el tipo bueno, de construcción de estas recurrentes um, eh, del bloque y dijimos bueno es pues, un lugar perfecto para hacer nuestras eh, Vista de animales autóctonos y plantear, pues ahí no tengo la fotografía, pero se escribió un lobo, portoteso, corvo, etcétera, etcétera, y todo. Y lo que hicimos fue pues, con el barro de la barreira, la, todas las cabezas de, la, de esos animales. Y sobre todo esto lo hacemos por una cuestión de que nos encontramos muchas veces en el aula, que todo lo que implica, a lo mejor, hacer una figura, un dibujo, etcétera, etcétera, tiene que tener como esa que es importante dentro del contexto del aula, pero deja de serlo cuando ya se convierte en algo. Hoy lo hice yo, qué especial es, me lo voy a llevar a casa. Porque, por un lado, la cuestión también del, del recurso y la naturaleza del, del barro, que al final es adobe, es paja, nadie, sí, se puede separar, hacer cerrosa, pero hay esas cualidades constructivas, pues las queríamos mantener, entonces todos los niños, muchos de ellos, ah, me pongo el, el, el sabarín a casa o el zorro y tal, y digo, ¿para qué lo vamos a llevar? Tal. Eh, además, al día siguiente va a venir otra persona y lo podemos volver a utilizar, porque si no se, eh, se rompe o te lo llevas para casa. Entonces, de nuevo, para romper un poco esas dinámicas del miedo a, a volver a coger el barrio, volver a hacer otra figura, y que no permanezca como ese estatus, ¿no? De que ah, hago la figurita porque... En cierto modo, a lo mejor en, en aula, en casa, pues solo se le da ese trocito de barro y bueno, para ellos puede ser, no sé, puede venir por ahí. Pues dijimos, venga, a estampar otra vez todas estas cabezas de, de los animales. Fantástico. Y termino pues con esta fotografía de que este, el cuerpo del niño ya como que coloniza, ¿no? el soporte y el me parece muy, muy chulo. Y ellos están metidos hay un grupo que de está dentro de, de, la, de la cabaña que están con los palos, así hacia arriba. Y también me parece como muy escultórico el la el, el telas Y bueno, no sé si fui muy rápido, si estoy... Perfecto, Estás está tiempo. Perfecto. perfecto Y nada, yo le comentaba a Félix Isabel que les agradezco preguntas, disidencias, contradicciones, todo lo que me esté trasladando, porque yo creo que es la forma, creo que se trasladó y así lo, lo, lo intentamos Vicente y, eh, y yo de, de compartir y, y aprender juntos. No. Debemos, tenemos la oportunidad de tener una aula vacía. Pues habla del CAF. Entonces, ¿qué sería lo básico? Lo básico es como muy poquito, claro, porque... Sí, a ver, nosotros por una filosofía también de que, como los niños ya tienen tantos estímulos y tantas cosas, en el colegio también por una cuestión también de, de que los recursos son limitados también tras la de la escuela estas cuestiones, yo recomendaría lo básico, básico, básico muebles a mí, o sea el, el, el mobiliario lo más eh, aséptico en el sentido de que no sean elementos que tengan mucho colorido, etc. faltan algunas fotos que no sé por qué de otro, ah, no, sí que lo vi sí, por ejemplo que diréis, bueno, sí, ya lo tenemos veis por ver dos ejemplos. Esta es una aula en que nosotros sí si se nos pidió, digamos, la colaboración, colaboración para, para el diseño, entonces fue mantener ese suelo, que es este mismo, y luego eso sí, las paredes blancas. ¿Por qué? Porque estamos, vamos, aquí solo se ven eh, uno, dos, tres, pero en esta aula había hasta siete colores diferentes distribuidos por un rincón, una estantería, una recana de entonces eh, Yo, en mi estudio es blanco, las galerías de arte son, están pintadas de blanco, etcétera, etcétera, porque va a destacar lo que es fundamental, que es los objetos, las producciones, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, básicamente, el espacio tiene que tener esa característica de ser un espacio limpio neutro, porque si no... Ya veis, no es lo mismo. Esa, esa otra fotografía, es de, no es lo mismo esta fotografía que esa. Ahí hay ruido y en esa no. Ruido entendido como que hay otro tipo de, de cuestiones que, que, que, que alteran la percepción de las cosas. Esos niños que están haciendo este dibujo de observación, eh, yo en esa aula le decía a los profesores que yo no sé cómo podéis entrar aquí y salir vivos porque la, a mí me, me generaba tal nivel de ansiedad y nerviosismo que unos, y, y trasladárselo a los, pues, los niños bueno y vale, después papel de distintos qué es lo que nosotros le equipamos a ellos papeles de distintos eh, gramajes y tamaños y yo las resmas de periódicos si conseguís son las resmas son eh, un bloque bastante Ah, grande, una resma sería como un, un, un, un no, son en plano, son como un, las planchas. un plancha, como la resma se entiende como si fueran láminas porque es un papel que no es eh, caro y es muy es el papel de periódico que lo hay en bobina y las hay en resmas que son láminas luego tiene el carboncillo barro no tener taquitos de barro, si tenemos una persona gente, o zona que hay arcilla porque es eh, de olería, etcétera, etcétera, pues me llevo al aula cuatro o cinco capachos de barro. Desde esa perspectiva de no permanencia, de que vuelvo también a, a los niños esos procesos, se seca, lo mojo, lo vuelvo a recuperar. Podemos hacer ladrillos, podemos hacer eh, murales, que los no los tengo que cocer, los, los cubro con... un con un papel o con un plástico pero y si quiero que se seque, permanecen ahí, lo mismo que permanece la arquitectura en Castilla de adobe, que tiene los aleos y ahí no llueve, etc. Etcétera, etcétera. Eh, luego, pues a mí sí que me parece y funciona muy bien el, la idea de tener un medio facilitador del, de la experiencia plástica que es el, el pintar pues me vale un remix del barco de Arnester, el, el, el círculo, etc. Y la idea de, de la tinta a mí me parece muy interesante, porque la tinta la podemos hacer nosotros. Podemos coger la remolacha, la cebolla, manzanilla, podemos hacer con infusiones o cocciones, que las podemos hacer nosotros con, con los niños, hacemos las tintas y ya las Y... Ah... Nosotros somos muy pedichones, y vamos a las carpinterías y todo, todo, todo recortes de madera que nos pueden dar, pues para el aula también. Porque nunca sabes cómo, qué puedes plantear a nivel de, de, de las posibilidades de policía. Sí, yo hago, pero los mismos caballetes son los tamburetes. Entonces tienes unas baldas, las pones, las quitas que sea todo muy versátil. Las mesas, nuestras mesas, lo que permiten es generar espacio, porque las meto una debajo de las otras y genero como, como espacio. Y una pregunta, las téspedas, eh, ¿qué están ¿Los, los botes de cristal ¿Los Están metidos. Lo que va a que se quita ese palo para volver a llenar. ¿Y esa téspeda? Es? El... es acuarela. Es acuarela líquida No, son los botes de, que compras a lo mejor por 10 euros 10 colores y lo que yo hago es vaciar el bote en un vaso llenado de bastante agua y entonces género un montón de productos y, y muy, digamos eh, a nivel, digamos, expresivo de calidad porque hay otro aspecto que no lo comenté si sí somos precarios en cuanto a los, a los materiales en el sentido de papel, carboncillo, etcétera, pero sí que somos rigurosos en cuanto a la calidad de las pinturas o de unos pinceles, si compramos... ¿Por qué no nos vamos a pintar con un pincel acrílico de cerdas artificiales que rayan el papel a uno que, digamos, que ya simplemente esa suavidad, ese acompañamiento del gesto, es otra sensación gráfica que va a aportar? Entonces Sí que lo mismo que los lápices de colores, insistimos a los, a los alumnos, es preferible tener menos cantidad en el aula, pero de calidad, porque implica más pigmentación, más cera, con lo cual eso eh, remite a una mayor expresividad. Yo es que a veces veo a los pueblos niños en ni el fondo, la de que te da y, y, el, y el lápiz que se compraron Carioca, no sé si es una marca o no marca, pero la versión... Escolar, hombre, vaya por Dios, un polvo, talco, con un poquito de, de no sé qué, porque eso no pinta Entonces no, no podemos eh, engañar a los niños que están ahí. Hombre, si es grabar, pues sí. pero Para eh. sí, pintar no sirve. Entonces en esas cuestiones, pues sí que es. Porque los niños son súper... Si les explica que es una cosa valiosa que tenemos que compartir y que va a continuar, son súper cuidadosos. Si no hay un problema hay que explicarle que así no se trabaja con las cosas. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, utilizamos oh, las madres, funcionan muy bien, y si son niños muy pequeñitos, nosotros lo que hicimos fue un banco, ¿sabes?, en las cajas de tapones para recaudar tapones de plástico. Pues nosotros tenemos en algunos colegios... Las, tapas, las cajas para recaudar eh, trocitos de ceras male. Luego las derretimos y hacemos ceras enormes. En baño María las metemos en, en tetabris después las sacamos, las tallamos para hacer formas también ergonómicas y esa idea de lo, de lo corpóreo, de lo gestual, pues funciona muy bien con, porque mezclamos dentro de, de una masa primigenia, que es como un magma que queda marrón o azul, dependiendo de cuánta cantidad de un color otro. Después tiramos pequeños trocitos virgen, digamos, de cera y entonces cuando se va gastando una zona, pues sale el amarillo. Vale. Estos en la, ahora no, no inventamos, ahora las acá, la acaban de sacar a la tienda esta, que son, es muy mala la, la calidad, Tiger, estos daneses, sí, sí, que dan, sí, sí. todas las cinco tienen unas ceras multicolores, es una trangallada. Entonces, <risa> Tetagric, recolectar trocitos que se quedan olvidados en los estuches, entonces juntas un, una cantidad, al baño María, molde de, de tetagric de leche, haces unos ladrillos, los tallas para hacer formas como si fueran estas rocódromos, ¿no? de, de las formas estas que... Y, pero no sé si iba por ahí tu pregunta. Bueno, y si no las usas, tal cual las ceras madre, ¿no? que está bien. Es una cera... ¿Qué son? ¿Cómo pruebas de metilas y eh, a ver se pasa con ellas? Quiero decir, sobre una superficie y que podes crear. Gracias, gracias. A ver. A ver, tú A ver, claro, todo esto. Pero cuando se habla de la cuestión, entre el influencia del racismo, ¿no es que se sigue dando de su modo? Claro, es que yo les no son otros territorios que yo, claro, yo no me meto. Entonces, mm, mm. en teoría, sí, a mí me gusta mucho que, eh, ¿cómo es el nombre? Esperad que os doy el nombre. Sé que el apellido es, eh, si sí, es por donde, por donde. Aquí el internet. Es que no sé, Kelo. Es el, el, el nombre, es una pedagoga eh, americana que todo el mundo habla pues de no sé de Amester, o de por ahí, y, hizo un, un estudio muy significativo del, de la evolución de los dibujos de los niños y ella como que las no, no tiene teoría sobre interpretación, tal. simplemente marca porque se repite en todos los sitios, el redondeo después viene, el, no sé si tienes cuando conocer y no entra en estas cuestiones que de interpretación, del dibujo etcétera, etcétera, que yo por ahí pero no me quiero en meter en de embarrados ni tal, que es algo que se recurre porque da como relato a las a las cosas. Entonces, a mí como no me gusta entrar en cuestiones de diagnosticar, de trastorno, de no sé qué, de cuánto, pues no, yo ahí no, no, es que no entro. Yo lo que hago es, en cierto modo, establecer estrategias para que los niños no se embarren en el estereotipo y que generen su imaginario pues, lo más rico y, y diverso posible. No sé si contesto a tu pregunta, si no, contesto igual estoy lanzando balones pero te, te, te veo, te digo el nombre de, sé que es como los conflictos de gelo, pero el nombre es muy interesante, ¿eh? y da una visión, también a lo mejor como es mujer, porque normalmente pues es como más eh, si, si quieres va al grano, y no se necesita con gran dilucuencia, ni, ni importancia. Y, y las otras, digamos, pues no sé, Antonio Machón tiene unos libros, interés. que bueno, pero... Mm, no. Que sí, pero hay más cosas y más voces y otras perspectivas. Entonces, bueno, a mí no me gusta tomar, digamos, de forma categórica, pues Montesoy, bueno, bueno, pero Montesoy, igual no sé, se convirtió, se prostituyó todo en un negocio y a lo mejor de, de lo que hacía, pues me interesa una, una cosa, un dadito. es pues algo interesante, lo mismo que de aquí, pues directo, ¿vale? Siempre están con el carboncillo y con el papel y no sé qué, no sé cuánto, y con la naturaleza, bueno, pero vemos que enriquece tanto con algo tan, tan sencillo, que nos parece que por qué vamos a complicarnos la vida con más cosas. Pero es que me sale... Hanna, pero bueno... Es, pero es, Roda, que no. Es muy interesante. Lo mismo, bueno, la filósofa india, es otro apunta aquí, la que habla... Porque, bueno, Marina Garcés, yo eh, no soy de, de discurso, soy más de acción. Entonces, eh, Marina Garcés y estas personas de Estarías ahora escuchando las hablas. Eh, esta es la Rayatri Spirak, la filósofa india. Y ahora busco eh, lo de que también es interesante, donde... Bueno, pero si queréis, mientras... Sería el libro Observar, conectar, celebrar las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita, de Gustavo Gigli. Normalmente, cuando doy la referencia a los alumnos, es claro, una monjita. que me va a contar esta mujerita? Pues bendita, Sister Corita, porque pone, digamos, observar, conectar, celebrar las eh, enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita con C. Ya está que se lo yo a Solana. Sí, esto sí. es quería preguntarte eh, vuestro ámbito de intervención es aquí en Galicia entiendo que puntualmente si os llama de, eh, hicimos muchísima formación en Valencia fue como una sí, sí, sí, sí. en tenemos ¿sí? que renunciar ahora coincide en Alicante con, con Colombia no podemos ir y, y sabéis en otras comunidades o en otras ciudades de, de gente que haga cosas parecidas a lo que hacéis vosotros, tenéis contacto o, si no, cómo captar artistas locales para que. A ver, explique el... claro, es que a mí me importa, por... el... lo que en cierto modo nos puede salvar y situarnos en la Tierra es que somos, estamos con un pie en un sitio y un pie en otro. Porque la experiencia de invitar al ego de un artista a las, a, al colegio, sí, sí, sí, y, uh, cada uno tiene sus egos, y yo también tengo, mi ego es maravilloso, la obra que hago cuando es cuenta tal, tal, pero bueno, eh, yo, las experiencias, digamos, y los referentes de... de son siempre un poco desde esa perspectiva del ágil, o sea, es yo detrás entonces no, tú desapareces, lo que tienes que aportar desde la perspectiva pues, de las metodologías los procesos, etcétera, etcétera etc., tu conocimiento, por eso es tan importante que nosotros, comentaba Isabel, que no es llegar monto la aula del caos, no hay, tiene que haber un acompañamiento porque si no hay la figura del acelerista y ni se forma los artistas no están formados eh, eh, y, no, y, y normalmente pues se le invita ellos van con toda la, la buena intención pero mm, significativamente es para repetir o para continuar desde otra perspectiva como infantilizada lo que hago en el estudio eso no, no es un acercamiento al arte por eso que yo, en ese sentido, pues mira, pues no pasa nada. Eh, es preferible tener, eh, digamos, una formación estética entendida con ir a ver muchas exposiciones, tener muchos referentes de todo tipo en cuanto a, a las distintas disciplinas artísticas, porque... Ahora mismo pues no es enmarcarlo en la pintura, en las culturas está haciendo cosas en videodanza, en performance, en hibridaciones entre arquitectura y escultura, etcétera, etcétera, etcétera Entonces todas estas cuestiones son las que a mí me parece más interesante, que bueno, si hay alguien y tú entiendes que va a aportar desde esa perspectiva de dejar a un lado... Pues, es que, no sé, yo siempre lo veo así. Eh, cerámica, fulanito te reparte a los niños unas las cuadrículas. ¿Y qué hacemos? Pues, desde una perspectiva del gesto del niño, pues, mi mural que tengo en los cuadrículas. Hombre, eso no, no aporta nada. Es, al final, hacer fichas de artistas. Quiera eso? Lo que no quita a que, bueno, hay que ser también... No selectivo, pero saber, digamos, qué itinerario, qué forma de acercarse a, a los niños o a la, a la metodología de creativas con los niños, eh, las personas que, que lo van a compartir. Porque entonces puede ser que no sea significativo. Bueno, lo lleva, queda muy bien en el colegio porque en el día hicimos arte, pero a los niños, pues no les aporta nada yo creo que lo importante es hacerlo para los niños y no para cubrir el, el expediente de ah, cada actividad, incorporamos a cada actividad. A veces es más interesante, a mí me parece, acercarnos a lo mejor a los artesanos, por ejemplo, por esa perspectiva primero del manejo de, de, lo, de lo próximo, porque a lo mejor resulta que tenemos un magnífico Oleiro, un magnífico cestero, alguien que trabaja con la paja o alguien que hace zapatos de espaldo. Mira, a veces esas manipulaciones son más interesantes que no plantearlo desde, desde otra perspectiva.